que me va a me a la que a que a yo no me que me que me en a calificar, que me que y voy estaba una y a calificar, a que y esa pared estaban hablando con la persona, y estaba de y la persona en la segunda final del no hablaba, y yo estaba raro de compras. Y entonces, el domingo le Cristo viene con el Cristo viene y ya se puede. de Y la que le dieron un cuando lo así yo no estaba. Y el de y se de No, una entonces, atrás, el señor queda, y no tengo... lo que no es que se en cuando miramos y allá, es que no nos lo que pasa es que él no es la persona muy y lo que yo ella, es que quiso que hablando y yo vivo ahora la persona no está es Hola. la tercera persona que tengo aquí y me encuentro y, y me paro porque se han parado los autopistas. Y le digo, pero es verdad, Ya tres personas dio. ¿Pero qué es tu es? Yo no sé, es la autopista. Cuando de la autopista tú no te puedes parar. Ya, ah, si no, un poquito por aquí se van a entrar. Los autopistas no te lo pueden parar. Allá, salina, ¿no? ¿Qué ¿Qué es Entonces el policía dijo, el policía dijo, es verdad porque se han es parado. para parado. Muy muy parado. Muy muy es que se han parado aquí tres personas y han visto es lo mismo? Personas Que le dan forma a la persona, la persona dice "Listo, viene ya, viene, y muy la bien. persona le la persona desde sí, el tiempo que la mujer está haciendo estaba muy ¿sí? porque esa persona que va a la vida, el la que me el